El día de ayer República Dominicana vivió un día histórico. Nosotros fuimos testigos de primera mano del hecho trascendental que tuvo que ver con el inicio de lo que es la construcción de la verja perimetral inteligente en la zona fronteriza. Precisamente estuvimos en el día de ayer en la zona de Dajabón. Pudimos ser testigos de primera mano de un hecho que coloca a la República Dominicana en posiciones importantes. ¿Por qué digo esto? Porque República Dominicana, en el pasado ciclo, con el último tratado de Aranjuez, lo que tuvo que ver con la separación de los dos pueblos de República Dominicana y Haití, luego los hechos que se fueron dando a través de los años de la historia, recordamos lo que se dice de que Trujillo separando estos pueblos tuvo que darle una parte de terreno a Haití. Todo lo que pudiera usted saber a nivel histórico es importante. Pero para nosotros reviste una gran importancia, que en el día de ayer el presidente Luis Abinader, ya casi un año de haberlo anunciado en su, en su discurso frente a la Asamblea Nacional de la construcción de una verja perimetral inteligente para la frontera, en el día de ayer se dio formar inicio a esto. Se pudiera decir el primer Picasso o el primer palazo, pero ya estos tiempos la tecnología se apodera de todos los procesos de construcción y yo pudiera decir que se dio formalmente el inicio a vaciar lo que es la primera capa de concreto armado para la construcción de este muro. Un muro que contará con características muy especiales. Estamos hablando que con un costo de inversión inicial de unos 1.750 millones. 1.750 millones. Imagínense usted cómo van a dinamizar la economía en esa zona 1.750 millones. Señores, estamos hablando que esto servirá como una línea real existente, porque hasta ahora lo que contamos con una línea imaginaria solamente con las pirámides que están colocadas allí, una línea real existente, una verja perimetral inteligente, señores, para poder separar Haití y República Dominicana, poder lograr nosotros que el comercio que existe en estos momentos entre República Dominicana y Haití pueda tener un nivel de formalidad que las personas de ambas naciones que transitan de un lado a otro en actividades comerciales tengan un nivel de control, tengan un verdadero nivel, mire, de poder saber quién entra y quién sale, a ambos pueblos, que las aduanas de Haití puedan recibir los pagos reales en base a la cantidad de mercancía que entra a este pueblo. Esto va a beneficiar a Haití de forma tal de que en el día de hoy a través del periódico Novelip su primer ministro se pronunció valorando como positiva esta acción del gobierno dominicano. Atención a nuestro pueblo. Atención. El gobierno de Haití valora como positiva la construcción de esta verja perimetral. ¿Por qué? Porque Haití en su momento inició la construcción de una. Pero ahora República Dominicana, de mano del presidente Luis Abinader cumple con su promesa, la palabra empeñada de la construcción de esta vela perimestral inteligente, precisamente hasta ayer el mandatario que encabezó un acto, como ya le dije, que fuimos nosotros testigos de primera mano, dejó iniciado la construcción, mire, de, un, de específicamente de esta vela fronteriza inteligente, esta vela fronteriza inteligente, mire, con una extensión de unos 160 kilómetros, mire, de verja física tendrá precisamente 170 torres de vigilancia señores y control de 71 puertas de acceso la verja física consistirá mire, en un muro de hormigón armado y una estructura precisamente metálica en una altura de 3.90 metros señores 171 torres de vigilancia señores 71 puertas para poder pasar lo que es nuestra frontera yo creo señores que siendo honestos nosotros como dominicanos y dominicanas tenemos que reconocer la importancia de esta la fronteriza perimetral anunciada en el día de ayer por el presidente Luis Abinader. Señores, hay que saber la importancia que tienen que los pueblos puedan establecer límites en su frontera. El mundo entero tiene límites. En lugares no existen muros, pero existen controles fronterizos. En lugares que no existen muros, existen sistemas de seguridad más alto nivel. Yo creo que este paso que da la República Dominicana del mando del presidente Luis Abinader y algo muy importante, en esta actividad estuvieron presentes representantes de los partidos políticos de República Dominicana. Los partidos políticos. Grupos muy conocidos como la Fuerza Nacional Progresista, el partido Alianza País de Milton Morrison, eh, Jorge Radamés Orrilla Osuna, eh, Soto Jiménez con Quinta República, el partido reformista encabezado por su presidente y secretario general, Federico Antún Valle y Rogelio Genao, quien es secretario general y senador de la República, y todos los senadores de la línea fronteriza, el presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, entre otras autoridades civiles y militares, el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, el Ministro de Defensa de la República Dominicana, el Comandante General del Ejército de la República Dominicana y toda la Plana Mayor de la República Dominicana estuvo allí presente, señores. República Dominicana da un paso trascendental en su historia con lo que es en el día de ayer el inicio de la construcción de esta verja perimetral inteligente para la frontera de República Dominicana. Reitero señores, empezamos a poner orden, empezamos a poner un control en nuestra frontera, que era o no, esto es un punto de partida. Condiciones como lo que nos brindan estos tiempos, como la tecnología, cámara de videovigilancia, identificación facial, los procesos de controles a través de los sistemas de drones y demás, son parte importante del complemento del inicio en el día de ayer de la construcción de esta verja perimetral inteligente para poder separar y poner límite a la República Dominicana con la frontera, con el vecino país de Haití. Nuestros hermanos los haitianos que entiendan Merecemos cuidar y salvaguardar nuestra patria. La frontera es parte de nuestra soberanía. No estamos estableciendo una verja para distanciarnos de ustedes. Es para poder llevar a cabo actividades comerciales y acercamientos con el debido control y la organización necesaria que ameritan ambos pueblos. Enhorabuena la construcción de esta verja perimetral inteligente en la frontera entre República Dominicana y Haití.